residentes en la comunidad de Madeja de este municipio de San Francisco de Macorís se quejan por el mal estado de sus calles, aseguran los hoyos y profundas grietas que poseen las vías causan continuos accidentes Muy mal, aquí se han caído demasiadas personas esos hoyos, mira, tú puedes observar que están insoportables a cada momento que están personas ahí mujeres con niños se han partido pie y de todo ya tú sabes, queremos que las autoridades vengan a rescatarnos aquí a nosotros. Y tiene, y tiene mucho tiempo esa calle, sí. Claro, que sí, demasiado tiempo. Ya. Adiós, que vengan a arreglarnos la calle y a los otros sectores también que no tienen luz, que ayuden con eso ahí. Porque esto aquí es demasiado atraco, demasiadas cosas. Aquí te han atracado muchísimo y fue la cuestión de la calle también. Además critica la falta de accionar de las autoridades ante la problemática. Para NTN, Joan Cotero.